Hola, buenas tardes. Eh, bienvenidas todos y todas al foro Impacto de la pandemia en el desarrollo de la primera infancia y la importancia de la estimulación temprana, eh, organizado por la Universidad Abierta de Recoleta, por eh, el Centro de Rehabilitación Popular de Recoleta, el Departamento de Salud de Recoleta, además con nuestra alianza que tenemos con el CRIAS de Viña del Mar y con la participación de nuestras tres invitadas que le voy a presentar a continuación. Eh, antes de la presentación, me gustaría eh, comentarles el por qué la Universidad Abierta genera estos espacios, eh, dado a que cuál es la importancia de la educación y de la democratización de la educación en, en el modelo que convivimos hoy día, un modelo neoliberal en donde las personas que tienen acceso a la educación, lo hacen solamente a través de un pago. Y generalmente los espacios de compartir el conocimiento, los espacios de eh, colectivizar el conocimiento, no son muy fácil, de muy fácil acceso para la comunidad. Es por eso que esta institución, la Universidad Abierta Recoleta, pone a disposición de todas las personas que quieren aprender y que quieren construir conocimiento de manera colectiva, estos espacios de diálogo. Así que saludamos a todas y a todos los que están presentes en este espacio y les comento que para dar inicio a este hermoso foro, un, un foro de, de tanta importancia en los contextos de la pandemia, todos sabemos cómo eh, el virus eh, SARS-CoV-2, ¿cierto?, o COVID-19 impactó directamente en la calidad de vida de muchas y muchos eh, ciudadanos, no tanto a nivel nacional, sino que a nivel internacional, y quienes fueron los más vulnerados, o uno de los más vulnerados, fueron los niños, las niñas, los adolescentes, y también las personas con discapacidad o adultos mayores. Y en ese contexto, el Instituto de la Discapacidad e Inclusión y Cuidado de la Universidad Abierta no podía quedarse fuera de esta discusión, por lo tanto se genera este espacio de reflexión. Para eso hoy día tenemos como invitadas a Elia Molina, salubrista de nuestro país, médica, ex ministra de salud, cierto, y además académica de la Universidad de Chile que nos va a compartir hoy día en este, de la Universidad de Santiago de Chile eh, que nos va a, a compartir hoy día sus reflexiones respecto a las preguntas que tenemos. También está con nosotros Verónica Delgado, fisiatra del Hospital Bamburen de Valparaíso y además eh, directora del Crias de Viña del Mar, eh, obviamente especialista, que lleva años trabajando en la temática de la inclusión de niños y niñas con algún nivel de discapacidad, y también de niños eh, en todo el espectro. Y también nos encontramos con Vanessa Tritrini, nuestra representante local, podríamos decir, que nos va a hablar del impacto que tuvo la pandemia y cómo lo vivieron los niños y las niñas de la misma comuna. Ella es referente comunal, del curso de vía infantil del Departamento de Salud de la Comuna de Recoleta. Así que les damos a todas um, una gran bienvenida. Les agradecemos mucho que estén en este espacio. Sabemos que si están acá es porque comparten con nosotros eh, la importancia del diálogo, de la reflexión y del compartir el saber. Eh, bueno, como ustedes saben, eh, el, el formato de este foro es que contamos con tres preguntas a las cuales ustedes van a tener un tiempo determinado para responder y eh, posterior a eso vamos a tener un espacio de recoger las preguntas que salgan desde los participantes del foro que también las vamos a distribuir a ustedes como panelistas. Entonces vamos a dar inicio eh, de la primera pregunta, la cual eh, Trata de mirar un poco desde una perspectiva más macro el impacto de la pandemia. Y eh, la pregunta es, ¿cuál es el impacto que tuvo en la salud de los niños y las niñas eh, y en la calidad de vida la pandemia eh, propiamente tal? ¿Cómo lo vivenciaron ustedes? Para partir este espacio le vamos a pedir a Elia que nos da su primera pregunta. Eh, su respuesta, después a Verónica y después a Vanessa. Así que, Elia, la escuchamos. Bueno, primero que nada, gracias a Alison y a todos quienes han organizado este foro, que es de la mayor importancia. Un gusto estar participando en Universidad Abierta Recoleta. No es la primera vez que lo hago. Como decana como de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago y hoy como académica, hemos estado siempre trabajando con Recoleta porque reconocemos su, su profunda eh, misión y, y, y vocación de servicio con respecto a los distintos áreas de interés de la población, sobre todo en aquellas áreas que apuntan directamente a la inequidad que vivimos como país. Antes de darte una respuesta concreta, quisiera decirte que el desarrollo de los niños y de las niñas eh, es un proceso. Es un proceso que no tiene solamente un elemento eh, favorecedor o negativo, sino que hay un modelo ecológico del desarrollo infantil temprano que tiene que ver con muchos factores. Por supuesto que hay un área biológica, individual, pero lo más importante es el contexto social, económico, familiar, cultural, comunitario. Y en ese, en ese contexto... Eh, yo diría de que y, y quería enfatizar que hay un periodo crítico en el desarrollo infantil temprano que tiene que ver con los primeros mil días de vida fundamentalmente donde se, donde se logran competencias en un periodo muy corto cuando uno habla de periodo crítico porque son ventanas de oportunidad cortas de poco tiempo, mil días poco tiempo a lo largo de, si uno lo compara con todo el curso de la vida entonces esos periodos críticos son tan importantes porque ahí es donde se producen más sinapsis, más cableado neuronal, donde se generan los circuitos más complejos en el desarrollo neurológico y que no solamente van a van a significar mayor o menor eh, desarrollo motor o desarrollo físico, sino que también desarrollo emocional y desarrollo psicológico, desarrollo conductual y una gran cantidad de elementos que son fundamentales a lo largo de todo el curso de vida, en, en, en, no solamente en la salud física, eh, perdón, en la salud eh, mental y en, y en el conocimiento, en la capacidad de aprender o de conectarse con otros, sino que también en una mayor proporción eh, de personas que de acuerdo a lo que vivieron en su infancia temprana, van a tener en términos de cáncer, de enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, las cardiovasculares. O sea, estamos hablando de un periodo tan importante y por eso que hemos luchado, muchas de las que estamos aquí seguramente, porque existan políticas públicas y sistemas de protección social que generen los espacios y las condiciones necesarias para que todos los niños y las niñas de Chile tengan la posibilidad de alcanzar su óptimo potencial de desarrollo, independiente de que no todos los potenciales son iguales, aquí tenemos colegas, compañeras que trabajan con discapacitados, que trabajan con con personas que no necesariamente tienen el 100% de su potencial, pero aunque tengan un 20%, tienen el derecho a alcanzar ese 20%. Y en ese contexto, a mí me ha tocado trabajar eh, en la creación, en la implementación de políticas públicas para poder abordar esta problemática como es Chile Crece Contigo, que es una de las políticas que he tenido el privilegio de, de crear y de implementar. Entonces, eh, cuando hablamos de un periodo tan importante de la vida, que va a tener consecuencias, porque, porque en el curso de la vida lo que pasa en una etapa tiene influencia en la otra, y en la otra, y en la otra, y hasta la muerte. Entonces, eso significa que una catástrofe sanitaria, económica, social, tan importante como ha sido la pandemia, ha generado espacios de vida cotidiana muy muy tóxicos, muy complejos, eh, donde, donde si uno miramos desde el punto de vista eh, de, de, de... saquemos de lado la casuística de niños que han tenido COVID, que también no son tampoco eh, absolutamente no, no abordables, son un número importante de niños y niñas. Pero sacando aquello, yo diría de que los niños y las niñas y los adolescentes también, han vivido estos últimos dos años en un espacio de vida cotidiana donde han habido problemas familiares, porque el encierro, la falta de trabajo. Si ustedes consideran que en Chile dos y medio millones de personas son trabajadores informales, que tienen que salir en el día a día a ganarse la vida para comer, para, para tener lo mínimo, entonces ustedes imaginarán la cantidad de niños sumado a todos los otros que no tienen trabajos informales, pero que también perdieron su trabajo, sobre todo las mujeres. Las mujeres que somos las cuidadoras, las criadoras en general, podríamos decir que hemos sido también las que hemos sido más afectadas y por lo tanto nuestros niños y niñas también se ven más afectados por falta de tiempo, porque la mujer ha tenido que hacer trabajo online desde la casa, ha tenido que apoyar a sus, a sus hijos en, en, en la educación online, ha tenido que abordar una crisis económica que se ha dado en la gran mayoría de los hogares de Chile, incluso en los hogares que no necesariamente eran tan vulnerables, se han hecho vulnerables a raíz de esta pandemia. Entonces, todas aquellas condiciones que hacen de que los niños eh, puedan desarrollar lo que yo les decía, todos sus su complejos neuronales, tener un, un, una cantidad de adrenalina, de, de cortisol circulante normal, todo, todo lo, lo que son los ejes de neurotransmisores, que son muy importantes en el desarrollo, en lo conductual, se han visto tremendamente afectados por las condiciones, como les digo, no solamente eh, sanitarias, sino que también eh, relativas a las condiciones sociales, económicas, y, y, y, y de vivienda y de hacinamiento. Y podríamos hablar largas horas de los determinantes sociales del desarrollo infantil temprano. Sin embargo, quisiera resaltar que además de todo esto, los sistemas de salud, el sistema de salud chileno que atiende el público, que atiende al 80% de los niños y niñas de Chile, que atiende el 80% de los partos y de los nacimientos y de los recién nacidos de, de Chile, eh, se han visto absolutamente conflictuados, colapsados, eh, obligados, a poner todas la ficha todos los recursos, todos los espacios físicos, todos los profesionales eh, para hacerse cargo de esta pandemia. Y por lo tanto, gran parte de los programas, de, la, de las políticas, de las estrategias que se usan habitualmente justamente para generar, para apoyar a la familia, para estar cerca, para gatillar sistemas, el sistema más bien social y económico dentro de los municipios, en los niveles locales, se ha visto absolutamente ausente. Yo estuve revisando la casuística eh, de, de lo que se ha dejado de hacer en los consultorios de atención primaria, que es donde se hace fundamentalmente el trabajo, ¿no es cierto?, en desarrollo, el trabajo en rehabilitación comunitaria, el trabajo en detección precoz de problemas, de trastornos del desarrollo. Eso prácticamente ha estado reducido a un 30%, más o menos, y eso considerando que no solo es importante cuánto alcanzó la cobertura, sino que también cuál fue la calidad de la atención que se le entregó a esa familia, a ese niño, a esa niña, porque no cabe duda que, por ejemplo, en Chile Crece Contigo, se generó un aumento de, de 100% del tiempo de duración de un control de niño o niña para poder hacer el acompañamiento necesario, el examen necesario, las recomendaciones necesarias, etcétera. Hoy día esas consultas se reducen a la mínima expresión. ¿Por qué? Porque gran parte de los profesionales, las enfermeras, las matronas, los médicos, los terapeutas ocupacionales, los psicólogos, todos han estado volcados. Y además, incluso aquellos profesionales que no tienen aparentemente mucho que ver con COVID, sí han se han visto restringidos por los espacios físicos. No han habido ni siquiera boxes para atender eh, la, la atención pediátrica eh. de los adolescentes, no digamos, porque los adolescentes no tienen mucha relación con los consultorios ni con el sistema de salud. Los adolescentes están mucho más afectados por lo que ocurre en el hogar, por lo que ocurre en la comunidad, por lo que ocurre en su, en su colegio. Pero los niños pequeños en la primera infancia están absolutamente determinados, todo lo que les pase lo bueno y lo malo, a lo que está ocurriendo en su, en su espacio más íntimo, familiar, y si consideramos además que todas las salas cunas y jardines infantiles de Junji, Integra y otros que atienden a la población eh, de Chile Crece Contigo, a la población de, que se atiende en el sistema público de salud, también estuvieron cerrados. Entonces es el peor de los mundos, y creo que las consecuencias que vamos a tener eh, de, este, de este periodo negro en la vía en en, en en sanitaria chilena eh, van a ser importantes. Nosotros hicimos en el año 2006 el primer estudio con la doctora Paula regal en la Universidad Católica, el primer estudio nacional de rezago y rechazo del desarrollo infantil de 0 a 5 años. Y en el año 2006 observamos que el quintil de más bajos ingresos tenía cuatro veces más retraso y rezago del desarrollo que los, que los niños y niñas del quintil más alto de ingreso. Si eso lo llevamos hoy día a esta realidad donde ni siquiera los servicios se han estado haciendo, a mí no me cabe duda que esa, que ese, que ese, esa cifra tiene que haber aumentado. Hace cuatro o cinco años volvimos a hacer el mismo estudio en todo el país con representatividad nacional y regional y pudimos observar de que había reducido, se habían reducido las tasas de rezago, pero sobre todo se había reducido la brecha, la brecha entre el primer quintil y, el, y el, quintil, el quinto quintil, se había reducido, o sea, que las políticas que estábamos implementando estaban apuntando en el camino correcto, que era reducir esa brecha de inequidad, esa diferencia abismante, eh, violenta, ¿no es cierto?, asquerosa, por usar una palabra así, que eso es lo que a mí me produce asco, eh, de, de nuestras sociedades, de nuestro país eso se estaba achicando y a mí no me cabe ninguna duda que hoy día volvimos al año 2006 o antes de aquello donde las brechas eran muy grandes, muy importantes eso era como para partir después podíamos echar en detalle de acuerdo a lo que venga Muchas gracias Helia y, y sin duda yo creo que Verónica eh, comparte mucho de tu reflexión y, y nos puede apoyar eh, con mayores antecedentes respecto a su experiencia. Así que, Verónica, te escuchamos. Sí, bueno, en el fondo, bueno, aparte de agradecer la invitación y la iniciativa de hacer este, este foro, eh, y poder compartir con los demás foristas, eh, la, la doctora tocó varios puntos que son como super álgidos, porque en el fondo, eso desde el punto de vista más macro, si uno lo piensa en, en lo micro, yo trabajo en dos hospitales públicos, eh, en el, en el Bambúren de Valparaíso, en el Bulnes de Santiago, los dos atienden población precaria en el fondo, eh, y trabajo también en un centro privado que es el CRIAS. Y dentro de las cosas que uno ha visto, y tocando el último punto que tocó la doctora, es el hecho de, la, de la, cómo se puso más de manifiesto la inequidad y en el fondo, en el hospital, claro, por el tema de los aforos, porque no, no se podía citar a los pacientes, se cerraron los consultorios, eh, la, la, los policlínicos, etc. Entonces, de, no, no, no pudimos atender. O sea, en rigor, uno son los efectos directos de la pandemia sobre el desarrollo de los chicos, que ya me quiero referir a eso, pero uno de los grandes efectos es todo lo que no se hizo. O sea, en el fondo, la post pandemia que vamos a tener es algo que, que, que nos pille confesado, como dice el dicho, en el fondo. Eh, y entonces, el, el, el punto es... Eh, como el, el, el que puede, en el fondo que tiene un poquito mejor nivel económico, cómo pudo seguir llevando. Nosotros prácticamente no paramos de atender, justamente porque en el fondo también, o sea, yo trabajo en la pesquisa y, y la prevención, en el fondo de intervención temprana, por lo tanto, el, el fondo, tengo clarísimo el tema que si lo que no se hace hoy día, no, no, no lo voy a poder hacer mañana. O sea, aquí el tiempo es oro. Entonces... Eso, eso por un lado. Por otro lado, dentro de, la, de las cosas que vemos, en el fondo, que, que ha impactado, y así como en lo concreto, puntual, con los chiquititos, es como esta situación de encierro, y este no interactuar con otros. O sea, sobre todo los chicos que son hijos únicos, sin mayor familia, etcétera, en el fondo, se vieron encerrados, y, y, y cuando uno los ve ahora salir, un poco ahora que está, sobre todo, o sea, atrás, cuando se empezó a liberar un poco las cosas y podían salir, son niños muy... Muy, que no saben tampoco interactuar con otros. De hecho, muchas veces llegan incluso eh, como con sospecha de un posible autismo, por ejemplo, porque no pueden interactuar con otros, y en la larga es simplemente un, una falta de haber puesto en práctica la interacción social con otros, con otros chiquitos. Eh, por otro lado, eh, la doctora tocaba muy bien también el tema que se ve más en los adolescentes, pero los niños justamente porque no tienen la capacidad de verbalizar lo que pasa, el, el, el tema de la situación, el, el, el percibir esta ansiedad de la casa, el percibir el temor, el percibir el, el, el tema de que toda la gente que falleció, que pasó con los abuelos, que pasó, en el fondo, dejar de ver además a, a, a sus seres queridos, a sus seres más cercanos, también es algo que, que ha impactado mucho por los dos lados, digamos, ¿ya? Y eh, por otro lado, si bien, eh, así como no hay nada perfecto, tampoco hay nada absolutamente imperfecto, eh, la, si pensamos en la pandemia, una de las... Pocas ventajas que tuvo fue el que, por ejemplo, las mamás pudieron quedarse más tiempo en la casa con los chiquititos, ya pensando sobre todo los huevitos de, de, del primer año, digamos, eh, y en el fondo, eh, se, si bien en el fondo era un quedarse en la casa, pero para hacer teletrabajo, entonces también es, es una cosa como de disociación en que en el fondo transmitimos mucho con, por ejemplo, regular el uso de las pantallas, y, y ahora era todo lo contrario, te tienes que conectar, tienes que estar conectado todo el día, tienes que ir a la clase virtual, tus papás están todo el día conectados, entonces, claro, me dicen que no me conecte, pero ahora todo el mundo está conectado. ¿Ya? Y um, por otro lado, yo creo que, que también eso, eso que, que mencionaba la doctora en relación al, al tema de, de estos de, de estudios, digamos, en el fondo, para ver cuál es el, el, el, el porcentaje de rezago que hay entre los distintos quintiles, en el fondo, a, a todo nivel hay, y, en, y probablemente en todos los niveles ha aumentado. Eh, incluso si uno lo piensa desde el punto de vista de la motricidad, si estoy encerrado vivo en un departamento, por mucho que sea del quintil más alto, tampoco me puedo mover cuando estábamos en cuarentena más, más estricta. Claro, alguno podrá tener más patio, salir, que son distintas posibilidades, pero en el fondo no solamente se ha visto disminuido el desarrollo desde el punto de vista de lo social, de la interacción, del lenguaje, sino que también en el ámbito eh, motor. Y por otro lado, eh, es súper importante eh, en el fondo poder como tratar de retomar. Yo creo que una de las cosas fundamentales, y la, la doctora también mencionó el tema del Chile Crece, o sea, eh, por suerte estaba el Chile Crece ya instaurado y bastante, bastante sistemático a, a, a todo nivel, porque si no, no hubiéramos tenido el Chile Crece, o sea, peor todavía estarían todos los, los, los chiquititos. ¿Ya? De hecho, a mí me toca trabajar en el hospital con la, con la gente del Chile tanto en los dos hospitales y en el fondo, aparte de los materiales que se entregan, es, es una de las pocas cosas que se ha podido seguir haciendo en forma relativamente eh, eh, constante. ¿Ya? Entonces, en el fondo, básicamente yo, yo dividiría lo, los efectos de la pandemia, eh, por un lado, en efectos directos, así concretos, como si o retraso el lenguaje, retraso la interacción social. Y otro, en todas las cosas que no se han podido hacer, y entonces, en el fondo, la cantidad de niños que no se han detectado oportunamente en cuanto a alteraciones del desarrollo, por lo tanto, no se han podido intervenir. ¿ya? La doctora también mencionaba esto como, como modelo ecológico, en el fondo, de, de la intervención. Claro, está lo biológico, pero en el fondo, ¿cómo impacta todo esto? Si el niño no vive solo, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿cómo, cómo se ha perdido todo ese otro impacto? Entonces, yo creo que le dejaría ahí la palabra también a Vanessa, ahora, para no alargarme más. Así es, Verónica, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Y, y bueno, justamente en la lógica de, de cómo ustedes, ambas, que están en otros niveles, eh, tanto Elia como tú, Verónica, de instituciones que no están tan territorializadas como es una comuna, ¿cierto? Y un CESPAM, es que invitamos a Vanessa que participara y también nos contara cómo vivieron y cuál fue el impacto que tuvo esta pandemia en los niños y en las niñas y en los padres de los vecinos de Recoleta. Bien, hola a todos, también a todas, eh, gracias por la invitación. Eh, bueno, claro, como representante aquí de la comuna cierto de Recoleta, primero les voy a contar un poco del contexto que, eh, como en el escenario en un principio de la pandemia. Eh, desde los mismos centros de salud familiar, ¿ya?, eh, tuvieron que reconvertir sus funciones, o sea, todos los, todos los profesionales, los técnicos, los administrativos, tuvieron que reconvertirse, ¿cierto?, a hacer otro tipo de funciones, llegó la trazabilidad, llegó la vacunación COVID, entonces se tuvieron que dividir los equipos que ya estaban para hacer otro tipo de cosas. Se resguardaron de todas formas las atenciones eh, críticas, ¿cierto?, eh, atenciones presenciales, empezaron a realizarse atenciones remotas, ¿Sí? Y, y después a medida que el paso a paso se fue abriendo, eh, se empezaron a incorporar distintas eh, prestaciones y distintas atenciones según los grupos etarios y el ciclo vital. Así fuimos viendo que eh, nos faltaba un poco de infraestructura en los centros por, por los aforos, porque ahora ya no podíamos utilizar, por ejemplo, todos los box, etcétera eh, fuimos viendo que faltaban horas de los profesionales por esta re redistribución eh, de funciones, y bueno, y todo esto, cierto, llegó a las familias. Ah, pero además se suma que, eh, por su parte, como todos sabemos, los, eh, los establecimientos educacionales cerraron, cierto, o sea, a nivel, eh, los jardines infantiles, la, eh, lo, los colegios básicos de medio, todos cerraron y en este contexto entonces eh, tenemos a nuestras familias a las familias de, de nuestra comuna que también tuvieron que reconfigurarse cierto eh, tuvieron que reformular sus roles ver quién ahora se quedaba con los niños en la casa ver quién salía a trabajar o quién o, o, o quién se quedaba o, o cambiar eh, los trabajos cierto eh, y esto produjo, tal como lo hablaron las, las compañeras acá, una sobrecarga, sobre todo en las mujeres, en donde se tenían que dividir, ¿cierto?, en el cuidado de los niños, en los quehaceres del hogar, si es que trabajaban en los trabajos, etcétera, etcétera, por una parte. Estaban las clases remotas, tenían que hacer las tareas, eh, etcétera. Y eh, comenzó esta pandemia silenciosa, que también la, mencionó, la mencionaron ambas, Verónica y Elia que es la pandemia silenciosa que le hemos llamado de eh, eh, las pantallas, el uso y abuso de las pantallas, de los celulares, de los televisores, de las tablets. Y ahí teníamos entonces a nuestros niños, cierto tranquilos, para que los adultos pudiesen eh, realizar sus quehaceres, eh, pudiesen hacer sus actividades. Ya y los niños, entre comillas, cierto tranquilos, intentando aprender eh, en una realidad virtual. ¿Sí? Eh, pero que, sin embargo, sabemos que va en desmedro de su desarrollo cerebral. Entonces, eh, todo este, este contexto que se dio, eh, ¿en dónde impacta? ya Principalmente creo en la salud física, ya si, si nos vamos así más concretamente, la salud física de, eh, de cada niño y niña, en donde tenemos a estos niños que disminuyeron su movilidad totalmente, estaban encerrados en sus casas, eh, falta de actividad física, se alteraron las rutinas, se alteró la alimentación, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, malnutrición por exceso, eh, alteración del descanso, alteración del sueño y que conlleva finalmente a distintas eh, enfermedades. cierto Por otra parte, la salud mental, que también la mencionaron. Eh, eh, todo este cambio que hubo, <coughs> la salud mental y emocional, de los niños en todo esto que tuvieron que aprender como obligados, ¿cierto? En que en que los padres, las madres, tu, el, eh, ponte la mascarilla, que no te la saques, que no vayas a eso, que no toques, que lávate las manos, que échate el alcohol, etcétera, etcétera, todas esas cosas, ¿cierto? Que tuvieron que incorporar los niños muy rápidamente y toda la ansiedad, la angustia, el miedo que tenía la familia finalmente fue eh, traspasado también eh, a los niños y las niñas, y ellos lo sienten, o sea, los niños son, absorben todo, sienten esa misma ansiedad, sienten ese mismo miedo, sienten esa misma angustia. Entonces entraron en esta incertidumbre, en estas confusiones. El concepto de enfermedad, o sea, tuvieron que ver qué, qué era una enfermedad, a lo mejor el concepto de muerte en algunas familias también. Y también se dio, ya, eh, algo que afecta mucho a la salud mental eh, y en nuestra comuna se dio, yo creo que no está lejano al resto de las comunas del país, eh, el tema de negligencia, ya, entre comillas, voy a, voy a hacerlo, negligencia de parte de, las, de los cuidadores, ya, eh, por ejemplo, pero es una negligencia, disculpen, eh, eh, por necesidades mayores, ya, ya. Acá nosotros en la comuna hemos tenido niños que los han dejado encerrados, por ejemplo, durante todo el día porque han tenido que ir a trabajar eh, las madres y los padres. Entonces, ¿cómo afecta en su salud mental, cierto, a ese niño el quedarse todo el día solo? ¿Me abandonaron? ¿No me abandonaron? ¿Va a llegar mi mamá? ¿Va a llegar mi papá? ¿sí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Me preparo esta comida? ¿La caliento? Etcétera, etcétera. Y bueno, y como sabemos también y que se ha demostrado en algunas encuestas o estudios, que aumentó la violencia intrafamiliar, probablemente por el desgaste, el cansancio de los cuidadores, que se, eh, el, el sobrepasar. No voy a justificar, pero sí ese desgaste y el cansancio eh, tiene cierto esta, este tipo de consecuencias. También lo mencionaron, la, el impacto en la socialización y las relaciones interpersonales, en no poder compartir con sus pares ¿cierto? que en el momento de jugar de jugar en, en los juegos en donde ellos pueden eh, formar su identidad, donde forman su autoestima su autoconfianza, la falta de exploración cierto todo esto fue eh, todo esto finalmente impacta en el desarrollo en su desarrollo psicomotor, en el desarrollo del cerebro propiamente tal, en la capacidad de aprendizaje que tienen, ¿ya? Y esto repercute o implica que vamos a tener niños que van a estar más vulnerables en su salud, que van a tener en un futuro a lo mejor vínculos más inestables, que van a tener eh, eh, conductas eh, agresivas o, o, o problemas en, en sus conductas, que van a tener problemas de comunicación que van a tener baja tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí, el impacto, el tremendo impacto que ha hecho la pandemia es en el desarrollo eh, cerebral de las conexiones que hablábamos y toda la salud física, mental y de relaciones interpersonales. Muchas gracias a las tres por su, sus grandes aportes y sus grandes reflexiones que sin duda eh, nos permiten empezar a visualizar las problemáticas que vamos a tener hoy y también mañana respecto al trabajo con los niños y las niñas. Pasando a la siguiente pregunta y considerando eh, los impactos que ustedes mencionan en la salud física, emocional, eh, espiritual, como se dice hoy en día desde las perspectivas más críticas eh, respecto a, a lo que se conceptualiza como salud, ¿Cuál es la importancia que toma entonces eh, la estimulación? Eh, a Elia no le gusta mucho el concepto de estimulación temprana, pero la estimulación temprana ¿cierto? Oh, en, en la calidad de vida de los niños. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se posiciona eh, este concepto o este tipo de intervenciones para poder eh, de alguna forma eh, disminuir el impacto que ha tenido la pandemia en nuestras niñas y en nuestros niños. Elia, la escuchamos. Mira, eh, hay que decir varias cosas, porque eh, las consecuencias van a requerir, no cabe duda, ¿no es cierto?, un, un abordaje eh, integral, porque esto no es solamente de estimular, eh, de hacer estimulación temprana, como decía yo, decías tú. Eh, sino que vamos a tener circunstancias muy complejas. Por ejemplo, está demostrado que una mujer embarazada que vive durante el periodo del embarazo, un periodo estresante tóxico, entendamos por estrés tóxico ese estrés que no para, ¿eh? que puede estar determinado por violencia intrafamiliar, por, por trastorno de salud mental, pero que en la pandemia, dijéramos, todas las mujeres embarazadas en general, ya sea por el efecto de la, de la catástrofe, como porque le pasó en su contexto familiar, comunitario, laboral, eh, vivió durante el periodo de, de embarazo un estrés tóxico, está demostrado que el recién, nacido, el recién nacido va a venir con problemas. Problemas no evidentes en términos, a lo mejor, morfológicos. Aunque sí se ha demostrado que baja el, el peso al nacer durante... Cuando la madre está sometida a estrés tóxico, pero lo más grave, lo más grave, es que tiene eh, una, un, un nivel de, de, de, de neurotransmisores patológico que hace que hace que su arteria sea más dura, que su hígado sea menos eficiente, que su vaso sea menos atrapador de plaques. Bueno, no vamos a entrar en la medicina, sino que el estrés tóxico genera secuelas en el recién nacido. ¿ah? Y, y eso también es un tema que hay que considerar. O sea, uno son los niños que ya estaban nacidos y en, y en proceso de crecimiento y de desarrollo, y esos eran los niños que todavía no habían nacido y ya lo empezaron a pasar mal, muy mal, y, porque su madre lo estaba pasando mal, y que por ende vamos a tener también ahí una, un, una cohorte, ¿no es cierto?, una cohorte de niños que nacieron durante estos periodos críticos en términos globales y que van a tener también, vamos a tener que tener ahí puesto ojo que hay que hacer cosas específicas. Hay bastante evidencia científica de las cosas que funcionan y de las cosas que no funcionan en términos del desarrollo humano, del desarrollo integral en la infancia. Entonces, sumado a todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, en lo motriz, en lo psicológico, en los hábitos de estudio, en los hábitos de aprendizaje, en las dinámicas intrafamiliares. Eh, la salud también es un constructo social. La salud no es un tema netamente biológico. La salud es un constructo que tiene que ver con el 50% de los resultados de salud que tenemos cada uno de nosotros, tiene que ver con nuestro contexto social, económico, cultural, étnico, de género, etcétera, etcétera. Solo un 25% tiene que ver con el sistema de salud, y otro 25% tiene que ver con la genética, con el ambiente físico, etcétera. Entonces, si consideramos ese, esa realidad que está demostrada, no es una teoría, ni es un, un discurso, esto está demostrado, eh, estamos en un mundo muy complejo. Estamos en un mundo donde eh, vamos a tener que hacernos cargo como país, como sociedad, eh, de, una, de una población con mucho daño. ¿ah? Daño nos vamos a concentrar en los niños ¿ah? y lo, estamos poniendo el foco en el desarrollo integral de, de, de, de los seres humanos, ¿no es cierto?, y que parte en la infancia y, el, y, y, y en la primera infancia, sobre todo. Entonces, Creo, creo que vamos a tener un escenario muy duro, muy complejo. Creo que se va a tener que inyectar recursos importantes. Hay un premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, tan desprestigiada en general entre nosotros, por lo que nos trajeron al país. Eh, sin embargo, el doctor Heckman, que es de ahí mismo, ganó el premio Nobel de Economía demostrando la tasa de retorno que tenía la inversión en la infancia temprana, antes del primer año básico, antes del primer año escolar, la tasa de retorno que tenía un dólar invertido llegaba hasta 18 dólares. En cambio, ya en el periodo escolar, la tasa de retorno es más o menos de dos o tres. Siempre hay retorno, hasta, hasta en el adulto, hasta la persona más grande, más vieja. Sin embargo, cuando el país va a tener mejores resultados en su inversión en políticas públicas, en, en redes de apoyo, en educación, en salud, en acompañamiento, en, en, en, en, en estrategias intersectoriales, etcétera. Es en la primera infancia. Entonces, eh, creo que hay muchos elementos que tienen que servir y nosotros, los que estamos aquí, que de alguna manera uno como profesional eh, que se ha transformado de alguna manera en activista por lo menos en mi caso y yo veo que mis colegas acá también porque, porque en el fondo cuando uno se da cuenta de una realidad tan golpeante y con tanta trascendencia en el desarrollo de un país en el desarrollo de una sociedad en el respeto de los derechos humanos de los derechos de los niños y de las niñas entonces uno se da cuenta de que nosotros no solo podemos, tenemos que ser técnicos y y saber lo que sabemos, y hacer clases de lo que sabemos, sino que tenemos que tratar de poner la impronta de nuestros conocimientos en, la, en el colectivo, en la agenda pública, en la agenda política, en la agenda de los gobiernos. Porque esto va a requerir una acción más y una inversión económica importante para poder cerrar o avanzar, para cerrar la brecha que todos hemos dicho aquí que se va a producir en el desarrollo y en el bienestar y en el futuro de las de la, de la actuales generaciones que hoy día son niños y adolescentes. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo lo vamos a abordar, creo que se requiere analizar qué tenemos, si con lo que tenemos, yo siempre me refiero a Chile Crece Contigo porque es parte de mi vida, es parte de como un hijo, dijéramos, eh, sin embargo, creo que hay que mirar desde todos los espacios del desarrollo del conocimiento, el desarrollo de la técnica, el desarrollo de, de, de, de, la, de lo digital, de lo tecnológico, para poder hacernos cargo de esta tremenda carga eh, que va a tener este país. Ahora, una cosa es el desarrollo mirado así en forma limpia y pura, otra cosa es ver que también los niños, las niñas y los adolescentes no han sido atendidos en sus propias patologías gran parte de las patologías crónicas que, que sufren muchos niños, no solamente en el ámbito del desarrollo o del espectro autista, o, o, o, o, sino que también en enfermedades, pero los niños también son hipertensos, también tienen enfermedades renales, también tienen enfermedades alérgicas, enfermedades gastrointestinales, enfermedades articulares, musculoesqueléticas O sea, tenemos ahí un conjunto de deudas de deuda, ¿no es cierto?, eh, que su pago... El pago de esa deuda va a requerir de un esfuerzo mancomunado de todos los actores y sectores. Creo que ahí el nivel local, el municipio, por supuesto que es fundamental, y es lo más fundamental, porque ahí es donde la gente vive, donde la gente hace su vida cotidiana, donde tiene los servicios eh, sociales directamente en su territorio. Pero esto requiere una mirada que tiene que ser una mirada de Estado, una mirada país, donde podamos de verdad darle la importancia que tiene a la infancia, a la adolescencia, en el desarrollo de este país. Porque, aunque ustedes no, a lo mejor no lo tengan tan claro, pero uno como, como médico me ha tocado ver eh, que la infancia y la adolescencia están súper submarineadas en términos de, de las políticas públicas, porque los niños no votan, porque los niños no reclaman. ¿Ah? Y cuando yo trabajaba en la Organización Panamericana de la Salud y iba a los países, eh, a, a, a trabajar este tema en las políticas, asesorar, uno va como, va como asesora técnica. Los ministros de salud me decían, no, doctora, pero a mí me interesa que los niños no se mueran. Yo no voy a gastar plata así, a mí lo que me interesa es que los niños no se mueran. Bueno, en, aquí en Chile hace tiempo que por suerte los niños se mueren muy poco. Tenemos la mortalidad infantil prácticamente, junto con Cuba y Costa Rica, la más baja en la región de la América, pero tenemos un tremenda deuda en términos de desarrollo y de salud y enfermedad. Entonces, yo creo que la receta no está lista, creo que aquí construyendo, construyendo ¿no es cierto?, eh, cómo nos vamos a hacer cargo y en qué medida vamos a tener las alianzas necesarias entre lo público, lo privado, lo local versus lo, lo, lo, lo global, eh, los sistemas, ¿cómo, cómo vamos a ser capaces de hacer interactuar en forma coordinada en una alianza virtuosa, salud, educación, vivienda, trabajo, ¿ah? cultura. Esos temas que habitualmente los vemos todos por separado, hoy día si no somos capaces de, de, de trabajar en forma intersectorial va a ser muy difícil abordar esta temática. Esto no se soluciona solamente en el consultorio, mucho menos en el hospital, porque en realidad los niños que llegan al hospital ya son niños que tienen ...más problemas, pero esto hay que verlo a nivel de la población general y de los niños, eh, globalmente en el país, y eso requiere, requiere como les digo, de una, de una visión de país, donde, donde muchos actores, y muchos sectores vamos a tener que trabajar juntos para poder, no solamente juntar los recursos, sino que juntar los saberes, las experiencias, porque esto no es ni de la medicina ni de la terapia ocupacional, ni de la psicología, ni de la psiquiatría, ni, ni, ni, ni de, la, de la maternidad. Esto es un tema muchísimo más amplio, muchísimo más complejo. Y ahí es donde uno a mí me genera bastante angustia y, y bastante eh, también eh, ansiedad eh, ver cómo uno puede hacer un aporte desde, la, desde los espacios, eh, laborales en que uno está, la universidad por un lado, generando conocimiento, formando profesionales que sean capaces de ser sensibles a estas temáticas, porque si uno mira qué rol ocupa en medicina, en enfermería, en obstetricia, la temática del desarrollo infantil, en la temática de la inclusión de niños con, con, con discapacidad o, o, o de cualquier tipo, cognitiva, motora, etcétera la verdad es que es muy bajo lo que estamos haciendo. es Distinto es terapia ocupacional, kinesiología, que están como focalizadas ahí. Pero en, las en muchas otras carreras, ¿ah? el tema es como un ramito más, pero no es parte transversal de, de lo que debe ser el abordaje de una política de infancia, que en este caso no solamente va a tener que hacer lo que tiene que hacer normalmente, sino que hacerse cargo de una rémora de dos años. Y lo que decía muy bien Verónica, lo que hoy, hoy día uno deje de hacer en un periodo crítico de la vida, como son los primeros mil días, no va a ser fácil de recuperar. Se va a requerir un esfuerzo que requiere que es menos costo efectivo, por lo tanto hay que invertir mucho más para tener resultados. Eso es lo que quiero explicar. Entonces el, el escenario es bastante complejo. Muchas gracias, Elia. Verónica, eh, respecto a, a lo que menciona Elia y respecto a la pregunta de, de cómo eh, la estimulación temprana eh, toma importancia en la calidad de vida, eh, nos gustaría escuchar tu, tu, tus aportes. Eh, en realidad, no, no no tiene... es que solamente porque la pregunta era muy focalizada y yo la generalicé mucho. Yo, no es que no me guste la estimulación temprana, no me gusta el término en el sentido de que, de que no basta con estimular. ¿Qué es lo que es estimular? ¿Ah? Lo que siempre entendimos, yo que estudié hace mil años, eh, eh, lo que entendíamos por estimular era hablarle, era, era entregarle material, era que escuchara música y enseñarle que a los seis meses hay que sentarse, al año hay que pararse, etcétera. Pero yo creo que hoy día con el conocimiento que hay, el desarrollo, la verdad es que la estimulación temprana de antaño es muchísimo más compleja y por eso que a veces siento que es un poquito reduccionista el término, pero no es que no me guste, sino que me gusta ampliar un poco la discusión. Gracias. Muchas gracias Elia por el punto que pones y, y que nos tensionas ahí a avanzar en, en los conceptos. Verónica, te escuchamos ahora. Sí, absolutamente de acuerdo ahí, porque en el fondo, o sea, de hecho, el, el, el, el cerebro del niño viene como preprogramado para ir logrando las cosas, y en el fondo, eh, aunque nosotros no le hagamos nada al niño, si está sano va a caminar y va, va, va a poder hablar, se si interactúa con, con, con, con como, tiene personas para interactuar y, y escuchar. El punto es eh, el, el, el, el tema de, por un lado, el fondo, ¿qué voy a estimular? ¿Cómo voy a estimular? ¿Quién va a estimular? ¿Con qué voy a estimular? ¿Ya? Y para eso es fundamental también tener muy claro, y ahí es donde fallamos, estoy absolutamente de acuerdo con la doctora, en el sentido que, de hecho, si yo me acuerdo yo de haber tenido una clase, también en el siglo pasado, una clase de desarrollo y para y contar, en que uno tenía que aprender las cosas así de memoria, y, y entonces tal cosa, los reflejos, tal, pero no se integran los conocimientos. ¿ya? Y entonces, en el fondo, es, es eh, por un lado fundamental entender, ¿Por qué el niño hace qué cosa? ¿Qué significa que se quede sentado? ¿Cuál es la utilidad de que se quede sentado? ¿Qué significa que camine? Sí, pues ya, ah, que camine, sí, sí. ¿Pero qué significa que camine? ¿Por qué camina? ¿Para qué camina? ¿Ya? Eh, ¿Qué significa que hable? Sí, bueno, pero ¿para qué? De hecho, el lenguaje es tan importante, porque en la práctica no solamente me va a servir para comunicarme con los otros, sino que es la forma como me comunico conmigo mismo. O sea, en el fondo, depende de lo que yo hable es cómo voy a pensar, ¿ya? Y si tengo un lenguaje muy reducido y hablo todo en mensaje texto, mi pensamiento también va a ser en mensaje y texto. Y entonces tenemos luego las dificultades, por ejemplo, de comprensión lectora. Y empezamos con, los, con, los, con, la, con las veces de la escuela, y repitiendo, repitiendo, que no logro entender. Yo también hago clases en la U, y uno de los grandes problemas que tenemos es justamente... Eh, el, el, la bajísima comprensión lectora que tienen los chicos. No es que no sepan la materia, no es que no estudien, pero no logran entender lo que se está preguntando. Y eso no es algo que uno pueda, así como por arte magia, ponte a leer ahora 10 páginas, 100 páginas y, y, y listo. Sino que en el fondo es algo que hay que trabajar desde chiquitito. Por otro lado, en el fondo es súper importante tener muy claro cómo es lo normal, de manera de también poderse dar cuenta cuando un chico no está siguiendo el curso normal. Y eso significa no solamente centrarse en la edad, que es lo que hacemos habitualmente, y yo creo que ahí, ahí estamos errados un poco, ¿ya? sino que tenemos que fijarnos más bien en la calidad de cómo hace el niño las cosas, de manera a poder intervenir también y actuar sobre lo que está fallando, y no necesariamente sobre todo. Ahora, por supuesto que cada área del desarrollo influye a la otra, pero en el fondo tenemos que también atacar específicamente las alteraciones. Y ahí, también es súper importante la, la coordinación que debiera haber, y también en eso fallamos, en la <risa> entre los distintos niveles de salud. Por ejemplo, en el fondo, en general, eh, se considera poco desde la atención terciaria a la atención primaria. La atención primaria es como el hermanito pobre, no, si, si, no ahí es control sano, si es como que no, no es tan relevante, eso no salva vida sino que en el hospital, ahí van, y entonces el y toda la cosa así como, como lo más importante. Pero a la lo larga, los chicos van a vivir en su comunidad, ahí es donde vamos a salvar vida, ahí es donde vamos a salvar el futuro de esos niños. De hecho, en general se dice siempre, claro, los niños son, son, son lo primero, los niños son el futuro de Chile, es, es, son, son frases súper, así como slogans, pero que en la práctica no se cumplen. Y un poco también la frase, en, la, en, en el camino se arregla la carga, es que aquí no se arregla. Si ya quedó mal, mal, mal organizado, va a seguir mal organizado y va a ir dando tumbos. Entonces, el punto es que esa carta la tengo que organizar desde chiquitito. De hecho, un tema puntual, por ejemplo, que nos ha tocado este año a propósito de la pandemia, justamente que no lo vimos tanto el año pasado, son los chiquitos, eh, hubo muchas más embarazadas que se agravaron este año, y entonces hubo mucho parto prematuro producto de enfermedad grave de las madres. Y entonces son niños que igual tenían y tienen características especiales. O sea, tuvieron un embarazo estresado, por así decirlo, llegan a una unidad de cuidado intensivo, en que no es precisamente para relajarse, y entonces, en el fondo, eh, con alteraciones, entonces, y tampoco se pueden controlar de la manera que uno quisiera, porque no están los aforos, porque no están los policlínicos. entonces, en el fondo, es, es como una, una enorme bola de nieve. Entonces, el punto es también que tenemos que... Eh, Tratar de buscar herramientas que sean sencillas, que sean realistas. Por un lado, como dice la autora en el fondo, esto significa un tema país. Esto, si, si, si en el fondo los niños de hoy son los que van a ser el país de mañana. Ah, entonces, en el fondo, si yo invierto hoy día, aparte que, que es mucho más barato invertir en un guaguito chico, que invertir en uno que ya empezó a repetir cursos, o que no caminó, o que se atrasó en el lenguaje, o que no, no entiende lo que, que lee, Entonces, tengo que invertir hoy día, pero tengo que invertir, de hecho de acuerdo a lo que necesite. Y ahí volvemos al tema del cine Crece, es utilizar las cosas que ya tenemos. Utilizar, y en el fondo ahí también, y yo creo que ahí va un poco también por el lado del, del tema educación, en el fondo formar a las distintas chicos que estudian las diferentes carreras, por ejemplo, de, de, que tienen que ver con la, con, la, con la habilitación del desarrollo. Aquí ni siquiera vamos a hablar de rehabilitación, si el niño todavía no hace nada. Y entonces en el fondo va a ir habilitándose en distintas cosas, Enseñar a trabajar en equipo, enseñar a, a participar como grupo, en que tenemos un objetivo común, que es el que este niño logre su máximo potencial y en el que todos somos importantes, ¿ya? En que probablemente uno va a llevar un poco más la batuta en algún momento, pero en que todos somos más importantes, ¿ya? Así como en la neo es fundamental que el niño se alimente por la boca, que pueda comer, y en el fondo eso es lo que va a terminar, en la práctica se vaya de alta, pero en el fondo es como todos funcionamos en ese objetivo, y después, bueno, que vaya pasando pasito a pasito a, a la cosa siguiente. De hecho, tal vez una de las cosas que nos deja el tema de la pandemia como cosa positiva es también como tener paciencia. En el fondo no sacamos nada, apuramos muchas cosas, sino que tener paciencia y paso a paso, pero no por eso perder de, de vista el objetivo final, que es que estos niños logren su máximo potencial, de acuerdo al potencial que tengan, como decía la doctora también. O sea, el niño que tiene una discapacidad también tiene derecho a, a interactuar con los otros, a sacar el máximo posible de su, de su habilidad. Si nace con una genopatía, un chico que nace hoy día con un síndrome de Down, en el fondo tiene que, necesita más estimulación que el niño que no tiene ese síndrome de Down. ¿ya? Y entonces, pero tengo que estimular cosas específicas. Y ahí va también como el empoderar a la familia, o sea, el entender que no es el, no es el paciente, no es el niño como el, el objetivo único, sino que es, a través de todo lo que lo rodea, y por eso es que es importante este modelo ecológico de entender la situación, en el fondo trabajar sobre ese niño, empoderar a los papás en la pesquisa, en la intervención, en la estimulación, y nosotros en el fondo también ir apoyando y complementando. De hecho, yo diría que tal vez una de las cosas positivas también de, de la misma pandemia es el, el que nos permitió la, la misma virtualidad, el hecho de que estemos haciendo este foro en forma virtual, ¿Ya? Y que nos conectamos sin, sin, sin conocer, no hablándole a la pantalla, en la práctica, pero que también es algo que nos ha servido para trabajar con los papás. ¿Ya? E incluso, por ejemplo, en el fondo, cuando nos mandan videos de las cosas que hacen los chicos en la casa, en la práctica es hacer una visita domiciliaria, porque uno ve, en el fondo, si, si hay un andador, por ejemplo, que se vea en el, en el trasfondo y dice, bueno, pero oiga, ese no lo use porque tal cosa no le hace bien al niño, qué sé yo. ¿Ya? Entonces... Yo diría, resumiendo un poco ahí como la respuesta de la importancia de la estimulación temprana, es primero tener muy claro cómo es lo normal, saber qué es lo que tengo que buscar, saber qué es lo que quiero estimular, para qué, por qué, y cómo, y quién lo va a hacer. Eso. Muchas gracias, Elia. Y Verónica, estaba pensando en, en, en la discusión del, del concepto que, que mencionaba Elia, de la estimulación temprana y también de cómo eh, se incorpora hoy día el concepto de curso de vía, ¿cierto? Que antes uno hablaba de, de etapas del desarrollo y cómo hoy día hablamos de curso de vía, que es un desafío, eh, como ustedes mencionan, de comprender que el desarrollo de un niño eh, es el desarrollo de un adulto, de un adulto mayor en un futuro. O sea, cómo nosotros desde el día uno o desde la gestación estamos eh, ya construyendo sujeto y sujeta para que tengan un buen vivir a lo largo de todo su curso de vida. Y obviamente es un concepto muy trabajado en la atención primaria, yo creo que ahí eh, Vanessa eh, puede como apoyarnos un poco más incorporando ese concepto y también el concepto de la importancia de la estimulación en los contextos de atención primaria. Bien, yo creo que eh, no se escapa tanto de, de lo que hablaron, eh. Elia y Verónica. Eh, primero yo iba a empezar hablando de, de, de, los primero, de la primera etapa de vida, ¿cierto? Que es esta, la etapa de los mil días, ¿sí? que se cuenta desde la gestación hasta aproximadamente los dos años, en donde el cerebro se desarrolla rápidamente, No sé, sea, ya lo sabemos, ya lo comentaron ella, se desarrolla rápidamente, tiene una gran capacidad de aprendizaje, tiene... Eh, el momento en que se desarrollan las habilidades. Este, eh, eh, es, es cuando nosotros decimos que los niños son como una esponja, ¿cierto? Que son como esta esponjita, que, que, que todo lo que nosotros le entreguemos ellos lo van a absorber y lo van a poder eh, realizar. ya ¿Y, y qué, es lo que, eh, qué es lo que, o sea, qué es lo que hacemos de, dentro de, cómo ayudamos, ¿cierto? Estimulando en, estos primer, en esta primera etapa. Eh, Después van a tener estos niños, cierto, tal como tú decías, Alison, eh, una mejor educación, eh, van a tener, eh, van a tener una mayor productividad, van a tener mejores salarios, van a tener eh, un mejor nivel de salud y finalmente una mejor calidad de vida, cierto. O sea, tú decías los, los vamos a tener unos adultos, unos adultos mayores que, que están enfermos o que estén sanos. Queremos que estén sanos. Y esto, lo que suceda en este, en este primer periodo, va a tener un tremendo impacto para toda la vida. ¿Cierto? Entonces, eh, la estimulación, y la estimulación temprana, ¿qué es? Y, y, y, y esta discusión que, que, que pone Elia en el tapete, eh, es entregar la experiencia, ¿cierto? Eh, el que ellos puedan explorar a medida que, eh, como en el ambiente en que, en que nosotros les brindemos. ¿Cierto? Entonces, eh, entregarle eh, la experiencia sin hiperestimularlo, sin a, a empujarlo, que es típico como el que eh, las mamás, los papás, quieren que se siente pronto, que, que quieren que camine rápido, que quieren que diga la primera palabra como esa ansiedad, eh, como, como ese empuje. Y, y no, y se trata de dejarlos, de... de, de, de de entregarles un ambiente seguro, ¿cierto? Para que ellos se puedan expresar, tengan esta experiencia con personas, con lugares, eh, con momentos, con objetos, ya, pero a su propio ritmo. Y, y, y claro, y la importancia entonces de, de esta estimulación es que después vamos a tener niños que tengan una buena capacidad de aprendizaje, que van a tener eh, una buena memoria, que van a tener una mejor concentración, eh, que van a ser creativos, van a tener una mayor creatividad, van a tener unas mejores competencias psicomotoras para que ellos puedan desarrollarse. La adquisición del lenguaje, tal como lo, como lo mencionaba Verónica, o sea, qué importante el vocabulario, el lenguaje comprensivo, el lenguaje expresivo, que cuando yo, niño, niña, ¿cierto?, tengo este vocabulario, me quiera comunicar, quiera pedir algo, ¿cierto? Tenga eh, toda esta herramienta para poder hacerme entender, que el adulto me entienda correctamente y que el adulto finalmente eh, pueda satisfacer mi necesidad, va a terminar siendo un niño feliz, ¿cierto? Eh, por lo contrario, si no tengo eh, estas herramientas, si tengo poco vocabulario, si no entiendo muchas cosas, ¿cómo me doy a entender? El adulto me va a interpretar y esa interpretación puede ser, no puede ser la correcta, finalmente no va a satisfacer la necesidad que el niño o la niña eh, está pidiendo, ¿cierto? Y va a haber un enojo, después no voy a confiar en ese adulto, me va a dar inseguridad, no me pesca, etc. Entonces, qué importante es el lenguaje, por ejemplo, en esta relación con los cuidadores y en. La, en eh, y en poder satisfacer las necesidades para que logren ellos ser eh, niños y niñas felices. En la autonomía, la, la estimulación, ¿va? la autonomía, que ellos puedan realizar sus cositas por sí solos, eh, las habilidades sociales, la, que tengan empatía, que, que sean asertivos, que puedan convivir con otros, con sus pares. ¿Cierto? Eh, finalmente la autoestima, la autoconfianza también, que son súper importantes. Eh, ¿Y qué importante es las salas de estimulación que tenemos en nuestra atención primaria? Eh, nosotros tenemos acá en la comuna de Recoleta, eh, educadores de párvulo, educadora diferencial, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionales. Eh, ¿Qué importantes son ¿cierto? en esta estimulación temprana? En ayudar a... Eh, a las familias a, a, que, a que puedan a darle tips a, a, a entregarle herramientas a, a que puedan desarrollar habilidades para que en casa eh, puedan también seguir estimulándolo y quiero comentarles algo muy bonito que pasó en la pandemia que las salas de estimulación los equipos de la sala de estimulación de nuestra comuna realizaron eh, una batería de estimulación como les conté al principio se, las um, la, las atenciones presenciales se suspendieron, pero ellos con, eh, con este ímpetu de continuar, de saber la importancia que tiene la estimulación temprana en, en los niños y las niñas, realizaron esta batería de estimulación con materiales reciclables para distintas edades y entregaron eh, a las familias y les realizaron seguimientos remotos. ¿Ya? Entonces, eh, qué importante es, por, eh, por ejemplo, los PRAPS, o sea, eh, el, eh, los programas de apoyo a la atención primaria, ¿sí? eh, que nos, nos permiten a nosotros poder tener, por ejemplo, estas salas de estimulación en nuestra comunidad. Y viendo las brechas ya, para terminar y bien cortito, las brechas sin duda son... Eh, eh, yo creo que el, el programa Chile Crece es un programa tan hermoso que tiene tantas cosas y que finalmente nos cuesta... Eh, en, en, en la parte local, llevarlas a cabo. Son tantas que nos cuesta. Y principalmente, a lo mejor por el recurso humano, eh, que, eh, que, que no podemos abarcar cierto todas estas prestaciones eh, maravillosas que, que, que nos dice el Chile Crece que debiésemos hacer. Eso yo creo que, que es importante. Muchas gracias, Vanessa. Y veía sonreír a Elia cuando hablábamos del Chile Crece y cuando mencionaba la importancia del Chile Crece. Eh, Cuán importante sería que también el Chile Crece fuera para todos, ¿cierto? A veces uno escucha a las mamás en las comunas, las mamás con hijos con discapacidad, escucha, mi hijo no, no puede acceder al Chile Crece y veo que le entregan un material tan bonito a los niños, o uno ve así como, se me acabó el Chile Crece, ya no, no, no puedo continuar en el programa. Entonces, ¿cómo eh, esta política pública que ha sido tan bien vista a nivel internacional? Yo tengo conocimiento que ha sido que, que usted misma la ha llevado a compartir a otros lugares. ¿Cómo sí. debemos instalarlo desde la política pública en una política universal para los niños sin discriminación alguna? Yo creo que un gran desafío porque en la actualidad esta estrategia, como decía Vanessa, eh, fue una de las pocas opciones que tuvieron los niños para poder eh, ser acompañados desde la atención primaria. Desde ahí, y pasando ya a la última pregunta, la última pregunta que yo creo que en gran parte ustedes la han podido responder y han dado algunos indicios en su respuesta, es cuáles son las estrategias que plantean ustedes desde los, nive desde los distintos niveles en que están, ya sea desde la política pública, desde el nivel, eh, desde los hospitales, ¿cierto? desde la red de atención primaria, ustedes visualizan que son necesarios para enfrentar el impacto que tuvo la pandemia eh, en la actualidad de nuestros niños y nuestras niñas. Elia, la escuchamos. Eh, bueno, decir de que los niños con discapacidad no están fuera de Chile Crece Contigo. ¿ah? Chile Crece Contigo tiene prestaciones para el 100% de los niños, que son las leyes, que son los programas de, de televisión, la, las redes sociales, para el 80% de los niños y niñas que nacen en el tema público de salud, tiene gran parte de lo que aquí ya se ha hablado, no lo voy a repetir, también tiene un programa que se llama de apoyo al desarrollo biopsicosocial, no es cierto, acompañamiento, nadie es perfecto, acompañamiento a la familia, y justamente los niños que tienen trastornos específicos, ya sea rezagos importantes o niños con discapacidad de distinta índole eh, También ahí está todo el sistema de ayuda, de, de, de ayudas que son relaciones que hay con el Senad y con distintas. Ahora, yo no sé, porque yo la verdad que cuando implementé Chile Crece Contigo fue en el año 2007. Algunas de ustedes estaban en la básica todavía. ¿Ah? Estaban en el colegio básico. ¿Ah? Yo... Eh, eh, nosotros partimos hace mucho tiempo, pero yo hace más o menos ya desde, bueno, desde 2014, cuando dejé de ser ministra, ya no he tenido nada, mucha relación, ni, ni, ni me han permitido mucho meterme, eh, ni siquiera para saber muchas cosas, no importa. Eh, eh, todo, creo que han surgido liderazgos estupendos en Chile Crece Contigo, pero estaba contemplado desde un comienzo justamente… Que, que todo el, el programa no apuntaba solo al, al desarrollo psicomotor y cognitivo, sino que justo lo que, a lo que decía Vanessa, a, porque el desarrollo integral tiene, tiene eh, emociones, tiene todo el desarrollo de la solidaridad, de la empatía, de la autoeficacia, de la autoestima, que son cosas hoy día súper valoradas, porque antes lo único que se consideraba en mi época importante era ser bueno para aprender, no importa que el niño... Eh, fuera, qué sé yo, violento, hiciera lo que hiciera. Lo importante es que era buen alumno. Hoy día yo creo que el concepto de desarrollo ya está bastante asimilado y que son, es bastante más complejo y bastante más, más, más eh, multifacético, por decirlo de alguna manera. ¿Y Chile crece contigo? Sí. La idea era, y no sé en qué están ahora, era aumentarlo hasta los ocho años lo antes posible. Y... Por esas cosas también que tienen que ver con, con esto que yo les decía, de que, de que uno se empieza a transformar en activista de lo que hace, cuando se da cuenta que hay tanto por hacer y no se hace, cuando hay, hay tanto que invertir y no se invierte, cuando hay tanto que aprender y no se aprende. Eh, es que yo también eh, hoy día estoy en una candidatura, entonces dentro de, de esa candidatura yo... Yo he pensado que una de las cosas que debería hacer eh, eh, eh, la Constitución hoy día, la nueva Constitución, es poner la salud y el desarrollo como un derecho. En la medida que uno pone institucionalmente en el marco, en la carta magna de un país, que la salud y la educación son un derecho, eso inmediatamente involucra que el Estado debe ser garante de esos derechos. ¿Y qué significa ser garante? Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que... Y por eso yo tomé esta decisión de ir de candidata a diputada. Me habían ofrecido a senadora, pero ¿con qué ropa voy a ir a, a una candidatura tan grande? Yo dije a mí, dije me chiquitito, pero que yo pueda de alguna manera, ojalá tener un espacio donde yo pueda insistir en que la Constitución se aterrice, se aterrice en políticas públicas que realmente apunten a lo que uno ha venido luchando toda la vida, que son los derechos de las personas, a la salud, al desarrollo y en ese contexto eh, yo creo que una de las metas de mediano y largo plazo porque obviamente que esto nada se puede hacer de un día para otro si no son, son, son puras eh, tonteras porque estar diciendo así en el próximo gobierno vamos a llevar el Chile Crece Contigo desde ahora hasta la vejez pero yo creo que sí, creo que esa mirada, no el mismo Chile Crece Contigo eso, eso, eso es un proceso en evolución pero eso mismo, esa misma idea de, de, de sistemas de protección social, de sistemas que se hagan cargo de las distintas fragilidades que tiene la vida y que tiene la familia y que tienen la, la, las comunidades, y, y, y que haya un sistema de, de acompañamiento a lo largo de todo el curso de vida. Un chile crece, pero que sea para todos los grupos, de, para todo el curso de vida, mirándolo esto en un contexto. Y creo que la, creo que la nueva constitución nos tiene que entregar. Eh, elementos para que para que el país aterrice, porque las cartas magnas son cartas magnas, yo he leído algunas que dan, son hermosísimas, en países que tú ves que se mueren los niños a pasto, las mujeres a pasto que está, es un desastre, pero la carta magna es espectacular entonces, si no somos capaces de llevar esta nueva constitución, que yo tengo tantas esperanzas, y yo creo que gran parte de nosotros, los chilenos las chilenas, tenemos esperanza de que, de que cambie, ¿no es cierto?, un cambio de timón en lo que es Chile hoy día, se puede aterrizar en marcos legislativos, porque si no hay marcos legislativos no hay recursos, porque los, los, los presupuestos de la nación van a los marcos legislativos y a los, no, si no hay ley no hay cómo tener plata. Lo que pasó con Chile Crece Contigo, Chile Crece Contigo tuvo, estaba una, había una presidenta pediatra, por lo tanto era fácil trabajar el tema, pero se hizo una ley de Chile que se contigo porque es la única forma de asegurar que nunca nos va a faltar el presupuesto de la nación, porque hay una ley que lo obliga al Estado a hacerlo. Yo creo que para, para esto que se nos viene hoy día, de, de, de la brecha, de la brecha que vamos a tener como país, estamos vertiendo el tema de desarrollo, pero va a tener brecha en muchos elementos de la salud y la educación, enormes. Eh, de, la salud, de, de la salud en todo el ciclo de vida y de la educación también, en todo, desde la pre-básica hasta la superior. Entonces, eh, creo que yo pongo mis mi fichas hoy día eh, como tratando de mirar esto en, en un contexto global, el eh, país en que nosotros aprovechemos la Constitución que hoy día va, va, va, va que en un año más tiene que estar ya aprobado, rechazada por, por los chilenos y las chilenas. Se generen los marcos suficientes y necesarios para poder tener eh, eh, el presupuesto enmarcado en procesos legislativos eh, que, nos permitan, que nos permitan hacernos cargo como país, como garante de esos derechos. En el intento por supuesto que uno no puede ser todo así para, para, para el mediano y largo plazo, yo creo que en el tanto va a haber que hacer estrategias que no van a ser iguales en todas partes, yo creo que en que Chile hay muchos chiles, hay, mucho, hay mucho, muchas infancias también, ¿no es cierto? Eh, y, y en ese contexto yo creo que la atención primaria y la, y la educación preescolar que está puesta, ¿no es cierto?, en, en lo que hoy día son los jardines infantiles, a las salas cunas, vamos a tener que hacer una, una, una estrategia conjunta para poder eh, ver eh, cómo podemos que aquellos niños, primero hay que hacer un diagnóstico, primero que nada, porque uno puede estar hablando, quizás esto es, este es un sesgo mío de académica, pero eh, creo que uno no puede... Hablar sobre cosas que no hay evidencia, hablar sobre cosas que no hay datos, ¿ah? porque la intuición es importante, pero no, no realmente para tomar, para establecer políticas, planes y programas, uno tiene que tener un, un básico de datos duros. Y yo creo que, va a haber que las universidades van a tener que ponerse con estudios que permitan tener claro el diagnóstico, ¿ah? pero rápido, no estoy hablando de un diagnóstico que se demore años, porque ya vol volvemos a decir, o sea, el curso de la vida y el desarrollo nos demuestra que lo que hagamos, dejemos de hacer un determinado periodo, va a tener impacto en, lo, en el resto. Y ya sabemos, yo te digo, o sea, yo creo que ya tenemos una, una, una generación de todos los niños que vivieron su primera infancia, los primeros mil días en este periodo, que van a tener secuelas, van a tener secuelas importantes. Y por lo tanto ahí vamos a tener que tener un diagnóstico y vamos a tener que tener estrategias específicas Ah, que eso va a requerir recursos, va a requerir, eh, como les decía yo, multiprofesionalismo, transdisciplina, para poder hacernos cargo. Y eso, si yo lo tuviera que institucionalizar hoy día para ver cómo se hace algo rápido, atención primaria, tiene que tener hoy día un presupuesto específico para poder hacerse cargo de las brechas, de las brechas, porque los niños y las niñas en los primeros mil días a día, donde más, acuden al sistema de salud por las vacunas, por el embarazo de la madre, por el parto en la maternidad, por, por, el, por, por las vacunas, las enfermedades prevalentes de la, de, prevalente de la, de la morbilidad habitual. Entonces, es aquí, ahí tenemos que poner por mientras la ficha y en todos los, y en todos los mecanismos eh, intersectoriales locales para poder gatillar eh, distintas eh, eh, estrategias que permitan que en un momento dado ese niño que está desfasado, que está retrasado, que su familia también tiene problemas, porque no vamos a decir que el niño tiene problemas si el niño es parte de un contexto, ¿cómo vamos a hacer un aporte real eh, a la recuperación y, a la, y, a, y al evitar mayores consecuencias de esta catástrofe sanitaria y, y social y económica? Entonces creo que la atención primaria, como siempre, que para mí es, es, es lejos el, el, el área de salud más importante y todos los sistemas de salud del mundo que tienen mejores resultados están basados en la atención primaria, no en los hospitales. ¿Ah? Los hospitales son importantes, si uno quiere que lo operen, quiere que lo operen bien en un buen hospital, pero donde se construye y donde se puede trabajar la salud en, en la construcción de esta es en el nivel comunitario, con la gente, y ahí está la atención primaria, y creo que ahí vamos a tener que poner fichas importantes para hacer trabajo en el consultorio, pero sobre todo para hacer trabajo comunitario, desarrollar promotores de desarrollo infantil, desarrollar eh, eh, miembros de la comunidad, de, la, de las juntas de vecinos, de las distintas organizaciones sociales, asociarnos con ONG, con universidades, con el sector privado si es necesario, para poder sumar recursos, para poder hacernos cargo. Sabemos lo que hay que hacer, el tema es cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer. Entonces yo creo que ahí estamos todos, todos los que estamos aquí seguramente en esta reunión involucrados, creo que hay que, hay que identificar ciertos liderazgos que puedan ayudar a que esto se acelere. Eh, cuando digo ciertos liderazgos no digo gurús, digo quién en la política, quién en la academia, quién en la ONG, quién en las organizaciones sociales, o sea, para poder armar una masa crítica que sea capaz de mover la inercia que tienen los sistemas naturales. Entonces, eh, ahí yo creo que no hay una receta que hoy día, ojalá uno pudiera, hoy día escribir la receta, pero creo que sabemos bastante, pero tenemos que tener una mediana claridad de, de cuánto estamos hablando, de qué estamos hablando, para poder ver qué necesitamos para poder eh, hacernos cargo. Uno puede presumir. ¿Cuál es, son, cuál es la problemática. Pero yo creo que también eso es una labor de, de los distintos actores involucrados en poder identificar de qué estamos hablando y cuál es la masa de personas, de familias, de niños, de niñas y adolescentes que tenemos que abordar desde los distintos aspectos del desarrollo humano. Muchas gracias, Elia. Eh, invitamos a Verónica que nos pueda dar las respuestas <coughs> Eh, Elia, le pedimos que ponga silencio en el micrófono y eh, continuamos con la respuesta de Verónica. Creo que eh, desde el punto de vista de, la, de las estrategias, como o sea, en el fondo yo creo que como problema ya está claro que tenemos un problema, como primera cosa, eh, y, y que el problema no va a ser chico. Eh, y en ese sentido yo creo que dentro de, la, de las estrategias que hay que plantear, hay que plantearla también como multi-sectorialmente eh, y, y por un lado utilizar a todos los actores que tienen que ver o que se relacionan con este niño y su familia para eh, poder abordarlo de la mejor manera. Y eso significa, por un lado, desde el punto de vista de la academia, en el fondo trabajar en la formación de los futuros profesionales. Porque cuando, cuando uno ya salió de la universidad es como que ya, ya, ya estoy listo, entonces en el fondo si quiero puedo estudiar otra cosa, pero como que ya no tengo la obligación, ya, ya me formé de una determinada manera. Yo creo que hay, que hay que trabajar muy arduamente en la formación y ojalá desde los cursos más básicos. En el fondo, ir poniendo el tema del desarrollo con eh, la importancia que tiene desde los primeros años de la, de la universidad y, y en el fondo y cómo se va complejizando los distintos, eh, a, a lo largo de las distintas carreras. Pero por otro lado también es fortalecer la, los que finalmente van a trabajar con la gran masa de, de, de, de los chiquititos. Y dentro de eso, por un lado, fortalecer la, la atención primaria. porque ¿qué, ¿Qué es lo que sucede hoy día? En general, el tema de, de, de primario, sobre todo, sobre todo a nivel médico en el fondo, en general, son muy pocos los que, por opción, trabajan en un consultorio. Cuando el médico en general va a atender a trabajar en, en el hospital y en el fondo como una cosa como de más alta complejidad, salvo la medicina familiar, que por suerte está entrando bastante fuerte en el fondo, yo creo que es uno de los, de los puntos de los que podemos tomarnos muy fuertemente, porque el médico de familia tiene una visión de la persona y de la, de, de, de, de, del conjunto, no de, eh, de, de la pierna o del pulmón de la persona, sino que ve a la persona en su integralidad, y por supuesto a los chiquitos también. Y, y otro punto importante es la coordinación con todo lo que es la educación, temprana, o sea, en general cuando hace algunos años partió toda la, la reforma educacional dado lo mal que estábamos en la educación y que se es mala, las respuestas está de piso y todo eso, se partió en general por el final y partieron entonces claro con las educación media y todas las cosas y entonces vamos a los profes evaluándoles y un montón de cosas, y, y, pero el rigor donde había que partir es la educación eh, inicial, en la, en, en la educación pervularia, ahí es donde tenemos que fortalecer. O sea, es una vergüenza que las educadoras de párvulo ganen menos que los, que los profesores, o sea, todos que ganar lo mismo, si en el fondo su trabajo es tan importante, fundamental, ¿ya? Entonces, el, el fondo de partida ahí ya es como, siempre claro, los niños son primeros, pero en realidad los niños no son tan los primeros, porque en el fondo voy dándole y poniéndole más ficha a los otros. Y por otro lado, es también como hacer partícipe a la familia desde la pesquisa de las alteraciones. Entonces, cuando una mamá consulta y vuelve a consultar y vuelve a consultar, es porque el chico tiene algo, porque algo está viendo que no está eh, siendo lo, lo, haciendo lo correcto, porque no está comparando con alguien. Está viendo que algo no está funcionando bien. Entonces, sí si mejoráramos también, la educación de los padres en relación a qué es lo que tiene que hacer su niño y por qué tiene que hacer tal o cual cosa. O sea, si uno piensa, juegos tan sencillos como el juego de la escondite, dónde está? ¿ahí está? ¿no está? etc. En que, en que el chiquito en el fondo se alegra porque lo encuentran y se alegra de encontrar a los otros. Es un juego que por ejemplo los niños autistas hacen muy poco, si es que lo hacen. Y entonces yo ya a los ocho meses puedo empezar a decir, uy, esto me llama la atención. Y por supuesto, yo no estoy diciendo que yo le voy a quitar el autismo, que lo voy a curar de eso, pero en el fondo, si lo empiezo a intervenir a los ocho meses, a los 10 meses, al año, evidentemente el resultado va a ser distinto que si lo empiezo a intervenir recién a los 4, cinco años. Y lo mismo en el ámbito motor. Entonces, muchas veces tendemos también con este, este esquema, en general, digamos, muy como la línea de, de Estados Unidos, con mucho examen, y entonces, en el fondo, eh, se pide, de hecho, eh, caemos un poco en el, en el error también como de, de Santiago-Chile, y, y entonces, en el fondo, eh, claro, en Santiago tal vez puedo pedir una resonancia, y en el fondo, tal vez no sea tan difícil de conseguir, pero si estoy en regiones, y sobre todo si estoy en lugares apartados, no nos olvidemos cómo es, cómo es Chile como país, y en el fondo... La, la, la geografía que tenemos nos, nos, nos ayuda para algunas cosas, pero para otras no, no, no, nos atornilla muy a otra entonces en el fondo tengo que generar políticas públicas que sean aplicables para todo el país, no solamente para pa, pa, pa, pa la gente que vive en Santiago ¿ya? Eh, entonces en el fondo si pienso y, y pongo por ejemplo, hay una evaluación que se hace a los dos meses que es el protocolo neurosensorial en que el niño que sale alterado tiene que ir derivado al neurólogo. Eso es una, una, una visión Santiago-centrista, porque en Santiago tengo neurólogo, pero si estoy en las Islas que en Chiloé, o si estoy más al sur, o si estoy en Putre, o sea, la posibilidad de que me vea el neurólogo, más aún en esta situación, es escasísima, van a pasar muchos meses, y voy a perder muchos meses de tiempo. Entonces, otra de las áreas que tenemos que fortalecer es justamente el área de la intervención temprana, pero también más específica. Y ahí, la otra... La otra especialidad médica, que en el fondo también se ha empezado a hacer más famosa ahora post-COVID, digamos en el fondo pensando en, en, en la rehabilitación de los pacientes post-COVID, es justamente la, la fisiatría, la, la, la, la especialidad de, de rehabilitación. Pero tiene que fortalecerse esa especialidad también en relación al trabajo con los niños. O sea, porque en el fondo no saco nada, que en la atención primaria detecten a un chico con alteración, y llega a la atención terciaria, por ejemplo, y dice, no, pero si es gordito, flojito, y, y, y, y minimizamos. O pasan seis meses hasta que se pueda, se pueda ver. Si vuelvo al tema de las resonancias, por ejemplo, de pedir exámenes sofisticados, ¿de, de pronto nos encantilamos? Decimos, uy, sí, de hecho hay exámenes que son preciosos, a todo color, etcétera. Pero en el fondo, no hay ninguna resonancia mejor que hacer un buen examen semiológico. Con la doctora, las dos somos del siglo pasado. Y entonces, en el fondo nos formamos, y Cuando no aviento estas cosa, yo de hecho me acuerdo cuando, cuando surgió la, la primera vez que salían las la noticias la que, que, que este, iban a estar los resonadores y los tomógrafos, era como la novedad del año. Y entonces, pero, pero antes se hacía semiología, yo creo que eso es una de las cosas que hay que retomar. En el fondo, la, las vías cosas existen, las áreas del cerebro existen, y cada una tiene su función. Por lo tanto, si yo veo a un niño que no está haciendo tal cosa, lo tengo que reducir a, a qué está pasando acá adentro. Ahora, ¿Cómo trabajo eso? También tengo herramientas de trabajo que son muy sencillas de aplicar y mientras más pequeñito, mientras más chico sea el problema, más fácil de solucionar es, ¿Ya? O por lo menos más fácil es dar la pelea para tratar de solucionarlo. Entonces, no esperar a que el niño no caminó para decir, ups, tiene un problema, sino que empezar a observar, a analizar, a detectar desde mucho más temprano. En general, nosotros nos reímos siempre porque, yo digo, claro, los, los niños jóvenes son hasta los seis meses, incluso hasta los tres es como joven joven joven, sobre los seis meses ya va siendo viejito. ¿Pero viejito por qué? Porque en el fondo ya las conexiones que ha ido formando, ahí ya tiene como la, lo grueso bastante armado. Por lo tanto, si eso grueso no se armó bien, voy a tener que, voy a empezar a dar cada vez más tumbos. Entonces... No, no es que yo tenga plazo así como ad eterno. No, si esperemos, a ver, esperemos otro poquito, a ver que aparezca. Es que no van a aparecer las cosas. No van a aparecer por arte de magia. Tengo que trabajar, pero tengo que saber quién puede trabajar con ese niño. Y, y ahí es donde el, el tema, en, en Centroamérica existe mucho el tema de los promotores de salud. En el fondo, justamente porque no hay tanto profesional de salud, en el fondo se, se forma a gente de la comunidad en determinadas Y son cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El problema es que de pronto caemos en esta cosa como tan ultra sofisticada y nos olvidamos de que hay muchísimas cosas que podemos hacer simplemente con las manos que ni siquiera implican un costo elevado. Entonces yo creo que ahí también es como aterrizar. Somos muy pobres y hay muchas cosas que podemos hacer solo con las manos, con, con buena formación de la gente que va a trabajar con esos niños. Muchas yes. gracias Verónica y me gustaría escuchar, entonces, las estrategias de, de Vanessa en los contextos de atención primaria. Así que te escuchamos, vale. Ya, igual voy a hablar un poquito así como desde de lo gubernamental, <risa> obviamente. Ya, pero de, desde lo local. Eh, yo tengo una premisa, ¿ya? Eh, cuidar a los que cuidan, ¿ya? Eh, creo que es tremendamente relevante ¿ya? Eh, cuidar a las personas, ¿ya? En, particularmente ahora a, a, a, nuestra, a, a las madres, ¿cierto? a los padres, a los cuidadores principales, para poder tener esta infancia saludable que, que, que queremos. ¿verdad? Entonces, proteger eh, a la maternidad y la paternidad ¿ya? promoviendo diferentes estrategias, por ejemplo, Grupos de apoyo, ¿ya? Esto voy a ser como súper concreta, ¿ya? Ah, pero, pero antes, eh, cuidar desde, desde la gestación, cuidar desde, desde el mismo parto, la mujer que está en el parto, ese momento vulnerable, ¿ya? Eh, dejarla que sea acompañada por una figura significativa. Después en el puerperio acompañarla, el cuerperio es, un, es, un, es una etapa muy solitaria, entonces, también ver a lo mejor alguna estrategia de cómo acompañar ahí a la madre eh, en, en ese momento. Y ahí después también eh, a medida que va creciendo, o sea, no es fácil si nos vamos más allá de la, de la primera infancia, ser madre de un adolescente, ¿cierto? Y así. Entonces, eh, fortalecer esta maternidad promoviendo, por ejemplo, grupos de apoyo. Grupos de apoyo que sean grupos de apoyo desde los profesionales y grupos de apoyo... Eh, desde la comunidad. También lo hablaba Verónica eh, en ese sentido. Por ejemplo, algo tan sencillo que se hizo también acá en la comuna eh, algunos centros de salud, como los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook, en donde había a lo mejor una, un moderador profesional, pero también donde eh, las madres se juntaron, eh, o los cuidadores se juntaron en un grupo, por ejemplo, de Facebook, y... Eh, hacían sus preguntas y eran respondidos por, por, por los mismos compañeros compañeras. Entonces, es importante también eh, es promover ese tipo de instancias, eh, esos grupos de apoyo. Grupos de apoyo a la lactancia materna, grupos de apoyo a la, a la crianza, cierto, eh, etcétera. Eh, sumado a eso, hacer más salud familiar. Tal como lo comentaba eh, Verónica también, Creo que sí que estamos un poco al debe en atención primaria con la salud familiar. Eh, la hacemos, pero queda mucho, mucho. Nos estamos entrando igual y sobre todo ahora en pandemia a como era antes los consultorios, ¿cierto? En la consulta, en la respuesta, en las morbilidades y eso. Pero estamos dejando muy de lado eh, la salud familiar. Creo que eso también tenemos que ahí eh, hincar un poquito más allá. Eh, fortalecer los equipos de salud y fortalecer, yo digo así, tener contento al usuario interno. Si tú tienes contento a, a, a los profesionales, a los técnicos, a los administrativos de un centro de salud, eh, el usuario que va a llegar, la usuaria que va a llegar, los niños, las niñas que van a venir, van a recibir una atención muy buena, de mucha calidad, y finalmente se van a ir contentos, van a recepcionar mucho mejor. Y aparte de fortalecer en ese sentido el equipo de salud, fortalecerlo también con las capacitaciones. Que tengan una capacitación, por ejemplo, de, de desarrollo psicomotor, eh, de, de estimulación temprana, que todos los profesionales puedan tener este, este conocimiento integral. Porque en el box, ya o sea, no nos tenemos que confiar solamente en los, en los chicos, en el equipo de la sala de estimulación. Los niños llegan, los niños que llegan, no son todos los niños eh, que se atienden los que llegan a la sala de estimulación. Son los que tienen, se les diagnostica un déficit en el desarrollo psicomotor. Entonces, pero sí, todos los niños y las niñas y las madres, los padres y los cuidadores, sí necesitan que, no, que nosotros les demos a lo mejor alguna herramienta, algunos tips, algunas habilidades para que ellos puedan estimular en su casa. Entonces, tener este conocimiento eh, integral en cuanto al desarrollo psicomotor también sería como una estrategia local que a lo mejor tendríamos que ver. Mantener, por otra parte, el trabajo intersectorial. ¿ya? Y eh, también ahí me sumo a lo que dijo Verónica con eh, mantener este trabajo con educación. Qué importante, ¿cierto?, el, el actor ¿sí? de la educación. Y eh, me, da, me gustaba escucharla, bueno, por, porque al final, yo decía, es como lo mismo que tengo, no lo quiero volver a repetir, pero, pero intervenir en la triada, ya, en la triada del profesorado, de los educadores, de todo el, el sistema educativo, en la, eh, el, el niño, propiamente tal, la niña, y la familia. Porque si, eh, si tenemos a esta, a esta triada intervenida, vamos a poder tener, eh, eh, eh, lo mejor, creo yo, porque eh, no saco nada yo con decirle al niño, enseñarle al niño que tienes que lavar los dientes así, tarotata, tantas veces al día, demostrarle, entregarle su sed dental cuando después llega a la casa y en la casa da lo mismo, nadie le dice nada. O, o en la escuela también nadie lo incentiva que después de la colación, por ejemplo, tenga que lavarse los dientes. Entonces, esa triada es tremendamente importante en cuanto a, a la infancia. Eh, tenemos nosotros acá la intervención local, que es Salud en tu escuela, ¿ya? en donde se unió, se trató de unir, eh, a todos estos programas dental, vacunación, controles sanos en establecimientos educacionales, etcétera, etcétera, para poder hacer como esta intervención integral en este grupo cautivo que son los, los niños y las niñas del restablecimiento educacional. Ha sido una tremenda estrategia que estuvo un poco en stand-by durante eh, el año pandemia, pero que se ha vuelto a retomar ahora eh, en el año 2021. Y pasando ya a la parte de políticas públicas, ya a la parte más de estrategias gubernamentales, eh, sí, exactamente, políticas públicas amorosas con la crianza, que, que me gusta como decir, amorosas con la crianza. Y, y durante la pandemia se, hizo, se hicieron algunas, ¿cierto? Que fue, por ejemplo, la ley de crianza protegida, eh, la extensión del, del postnatal de emergencia, pero que... Que eso se mantenga, que, que no que porque terminó el estado de, de decepción, ¿cierto? Se, se vayan a terminar. Luchar por este postnatal de un año, eh, eh, que tal como se decía ahí también, eh, fue una de las cosas positivas durante esta pandemia: que las madres tuvieron más tiempo con, con sus lactantes, ¿sí? y, y bueno, y mantener el, y también la ley de crianza protegida. Eh, la ley Mila, que, que se promulgó hace poquito, que es la ley de acompañamiento digno en los hospitales, que me salgo un poquito de la atención primaria, pero que tiene que ver con nuestro niño. O sea, la salud mental de un niño de una niña que está hospitalizado y que está solo, es tremendamente afectada versus lo que dice esta ley, que el acompañamiento en todo momento, ya día, noche, eh, bueno cuando salga de alguna intervención, o en alguna intervención ambulatoria, por un adulto significativo, por su madre, por su padre. Eh, Qué tremendo va a ayudar ahí a la salud mental de esos niños y esas niñas. La ley Dominga, que es la, la ley del acompañamiento también, en el, las muertes perinatales y las muertes gestacionales, que también es una, eh, una, tremenda, eh, una tremenda ley ahí que estaba así como súper... Eh, o sea, que no se tomaban en cuenta la, las pérdidas gestacionales y ahora tenemos a esta ley Dominga, La ley Adriana, que es la ley que sanciona la violencia obstétrica que todavía no está promulgada, pero para allá vamos, así que eh, todo esto cierto eh, va a ayudar a que tengamos eh, madres, padres contentos eh, y que ellos logren transmitir entonces a nuestros niños y a nuestras niñas para que sea una infancia feliz, estén saludables, ya y, y creo que para terminar hay que eh, ver y cuestionarse el actual paradigma de la educación. Eh, a lo mejor hacer un cambio de paradigma también lo mencionó, lo mencionaron ahí eh, las compañeras, cambiarlo a un trabajo colaborativo, no competitivo, no exi eh, el exitismo en el que está cambiar este conocimiento hacia afuera con un conocimiento, un autoconocimiento que, que logre yo saber lo que quiero, saber lo que siento, saber eh, dónde pertenezco, etcétera, etcétera, para poder después, ¿cierto?, eh, poder compartir con el resto. Entonces creo que y, y esta unión salud-educación creo que es fundamental. Bueno, muchas gracias, Elia, Verónica, Vanessa. Eh, voy a leer de manera muy breve los comentarios, las preguntas que se encuentran en el chat. Yo creo que ya fueron respondidas por ustedes, pero igual las voy a decir. Eh, y preparen 60 segundos en sus palabras de cierre, mientras yo acá leo los comentarios. Bárbara Riagada de Recoleta, Equipo Control Sano todos un mismo dispositivo, gracias por el tremendo esfuerzo de dignificar la salud y el acceso. Isabel Cifuentes menciona que eh, sería importante quizás hacer encuestas con los padres y las madres donde puedan compartir sus problemáticas y necesidades como lo hace el mismo taller Nada es Perfecto. También menciona que sería súper importante incorporar algunos set para otros grupos etarios. Eh, Elena Astorga menciona que, como estudiante de enfermería, cómo podría detectar o aplicar herramientas que pepie, eh, le permitan, ¿cierto?, eh, hacer una atención integral a los niños que han sido criados en pandemia. Y cómo, de alguna forma, también abordar consultas en atención primaria con estos rendimientos que muchas veces no son los adecuados. Margarita Barría Dice que eh, menciona eh, que con el COVID se encuentra prohibido el acompañamiento postparto también. Eh, sin duda, estas preguntas creo que gran parte eh, se han tocado en, en sus comentarios y por honor al tiempo, ya llevamos alrededor de una hora y media, dos horas de foro. Eh, la invitación es, es a que podamos, en no más de 60 segundos, hacer... Unas palabras al cierre, un minuto, ¿cierto? El minuto de libertad y alegría ahí para que puedan dejar un mensaje a la audiencia. Eh, Elia. En este minuto de confianza quiero nuevamente agradecer la oportunidad de participar con ustedes en este foro. Eh, estar a disposición, si pueden sentir que puedo ser útil eh, dentro de lo que es la Municipalidad de Recoleta y otros municipios eh, para, para discutir y para intercambiar ideas sobre cómo vamos a abordar la problemática que tenemos y que vamos a tener eh, en, en un proceso acumulativo en los próximos años. Eh, quiero manifestar que yo tengo un compromiso de vida con la infancia y con el desarrollo y con los derechos de la infancia eh, y voy a estar permanentemente, como le decía yo, eh, siendo una activista por esto. Yo creo que quienes estamos convencidos, quienes somos de alguna manera privilegiados por haber estudiado, por haber tenido la oportunidad de, de, de tener un, un conocimiento un poco mayor que la mayor parte de la población, tenemos que, que ser eh, actores activos, proactivos, eh, en, en este proceso. A mí me angustia mucho, me angustia mucho eh, la infancia y me angustia mucho el futuro de nuestro país si no somos capaces de hacernos cargo de este periodo de la vida que es, eh, es absolutamente imprescindible de tener eh, políticas, planes y programas específicos de protección social sobre todo y que no cabe ninguna duda que probablemente es este periodo de la vida, la infancia, eh, la que genera las mayores, eh, diríamos, inequidades que se prolongan y se eternizan en el tiempo. Yo creo que si queremos de verdad tener un país más justo, tener un país donde donde los derechos estén respetados, donde todos y todas tengan oportunidades de alcanzar su, su potencial de desarrollo humano, eh, tenemos que abogar porque este periodo no siga siendo invisibilizado y donde exijamos eh, con, desde nuestros distintos ámbitos de, de desarrollo personal, eh, donde exijamos ¿no es cierto? Eh, la atención, los recursos y las estrategias necesarias, porque aquí es donde se incuba la inequidad, aquí es donde se incuba la desigualdad, aquí es donde se incuba la rabia también. Gracias por la invitación. Muchas gracias Elia, muchas gracias por tus palabras, eh, que sin duda yo creo eh, nos invitan y nos seducen a, a, a tomar relevancia respecto a lo que es la infancia mm. para un país. Eh, Verónica, te escuchamos en tu minuto. Yo creo que eh, en el fondo tenemos una gran responsabilidad por delante. Creo que tal vez muchas veces o, o nos ha tocado estar enfrentados a situaciones en que efectivamente tenemos una responsabilidad como, como país y como, eh, en el fondo, eh, utilizando incluso las plataformas en las cuales estamos, eh, que eh, tenemos que aprovechar esas esa, esa, esa plataformas. Eh, yo creo que los que sabemos de algún tema en particular, tenemos la obligación moral de poder difundirla con el resto, porque eso va en función de, de, de, del país. Cuando, cuando hablamos de los niños, estamos hablando del país, probablemente nosotras ya no, no lo vamos a sufrir. Nosotros ya estamos, vamos más de vuelta. Pero en el fondo, en la práctica, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos son los que van a, van a tener que convivir con las inequidades que sigamos perpetuando hoy día. Yo creo que tenemos que creernos en el cuento, que tenemos posibilidades de hacer cosas que no implica costos elevados mientras antes tratamos más fácil o menos difícil es abordar la situación y menos costoso. Yo creo que eso hay que creérselo y hay, y hay que ponerle técnica valor. Muchas gracias, Verónica. Vanessa, escuchamos tu minuto de palabras al cierre. Súper. Eh, Brevemente contestar un poco la, la, una de las preguntas ahí que, que dice que con el COVID están prohibidos los acompañamientos posparto. Bueno, la ley Mila eh, sí tiene eh, dentro de eh, dentro de la ley dice que el acompañamiento es en todo momento para los niños, las niñas, y también eh, implica el, el preparto y posparto. Eh, no se está cumpliendo y lo sabemos ya, las personas que estamos ahí activistamente con la ley Mila, eh, sabemos que no se está cumpliendo la ley Mila, eh, hay muchos hospitales que están negando a, a las madres, a los cuidadores a quedarse, ya y que también se está negando tal como dice Margarita, el acompañamiento en el preparto, en el parto y en el posparto ya hay que hacer valer la ley, eh, los, los hospitales están como, eh, están como diciendo que no tienen los protocolos todavía, pero bueno, se hará una negociación ahí con la familia, con el acompañante, etc., porque claro, la ley dice así como un acompañamiento digno, entonces les dicen así como, no, eh, esto no, no es digno lo que te tengo acá, pero bueno, hay, hay veces que uno como mamá dice, no importa cómo esté, yo quiero estar día y noche con mi hijo, con mi hija, en este momento. Eh, eso, bien, agradecer... Eh, me siento totalmente honrada de estar con tremendas dos mujeres acá. Eh, muchas gracias por, por, por la entrega de sus conocimientos. Creo que de verdad fue un foro muy fructífero porque se vio efectivamente, como dijo Alison, desde lo macro eh, hasta lo más micro, lo más local acá que tenemos en Recoleta. Tenemos muchos desafíos y, y nada. yo creo que promover primero el autocuidado de cada uno de... de como profesional, eh, el autoconocimiento para poder entregar lo mejor de nosotros eh, sin juicios y con, con la mejor calidad del mundo. Eso. Muchas gracias a las tres participantes. Solo para cerrar, invitar a toda la audiencia a revisar nuestra página web de Universidad Abierta. En estos momentos tenemos el curso de Derecho Humano y Nueva Constitución con espacios para eh, inscripciones. Y como ustedes dicen, eh, en este momento histórico y en este momento en que el neoliberalismo se hizo conducta humana, cuán importante es que transformemos la sociedad desde las fases, desde la infancia. Eh, para eso cerrar con una frase de José Martí, en donde dice que para los niños trabajamos, porque ellos son lo que saben querer, porque ellos son la esperanza del mundo. ¿Cómo nosotros podemos transformar eh, la sociedad si tomamos en cuenta de quienes están iniciando este camino por este curso de vía que trabajamos desde la atención primaria, en los hospitales y en la política pública? Eh, nosotros podemos ser actores políticos y transformar esas realidades. Así que agradecer a todas ustedes por su participación, un gran abrazo y esperamos seguir trabajando por, carar, por cambiar un poco eh, la cara que tiene eh, la desigualdad en nuestro país. Un abrazo para todas.